Ya estamos live Pero Rafael Acevedo, en lo que va entrando el invitado esta noche, el profesor José Rivera. Está por ahí, dice, viene por ahí. Tenemos unos anuncios, como siempre. El mejor que hizo anuncios aquí eh, para a llegar fondos, ¿quién fue? Rafa Cancel. Rafa Cancel, que va a reclutarlo. Hay que reclutarlo, que, que, hay que reclutarlo. <risa> para que pidan chavos con soltura, porque a veces uno no no se atreve. Pero sí, eh, estamos en la colecta anual. No sé hasta cuándo nos dura, pero por pues nosotros estamos en, en colecta <ríe> todo el tiempo. Porque aquí, claridad depende de la solidaridad de los lectores. Así es. Que lean que no... también, o sea, que aporten monetariamente, pero que también lean lo que se publica. de ah, sí, sí, sí. hecho no, nos avisa la directora del periódico Alida Millán que la página ha tenido problemas eh, en el día de hoy para que la gente accese o acceda. Se puede decir de las dos maneras, ya lo corroboré. Ah, sí. Yo siempre digo acceda. A mí me gusta más, pero sí corroboré que se puede decir de las dos formas. Nada, que la página está teniendo problemas y la gente le ha preguntado, pero mañana se soluciona o entre hoy y mañana. Así que no dejen de leer los artículos que se han ido publicando esta semana este, bueno, y el tema que, del que vamos a hablar en la noche de hoy es sobre Af Afganistán. Y lo hemos titulado Afganistán quien gana, quien pierde. Y tenemos como invitado cuando finalmente se logre conectar al profesor José Rivera. Él, él enseña y escribe sobre temas de política internacional. Pero José, él... José antes, antes de que de que llegue, me dijo que viene por ahí, doblando por, por la curva de los 65, eh, que José es profesor de estudios internacionales en la Universidad del Sagrado Corazón, es eh, periodista eh, en la prensa escrita, en un periódico, eh, bueno, en el vocero, ¿qué te puedo decir? Y además es eh, experto en el tema en varias estaciones de, de, de televisión, en Telemundo, en el Canal 11, en el canal 4, acá cada rato está José eh, mostrando su, su expertise en, en los temas de política internacional. Esperemos que esté por ahí llegando. pero De todas maneras, nosotros estamos pidiéndole la solidaridad a los lectores y cuando eh, José llegue, pues podemos comenzar a hablar sobre ese país que lleva casi ya 20 años como, como uno de los temas principales eh, en, precisamente en política internacional, a partir de la invasión eh, norteamericana y esos 20 años que, si no me equivoco, estaba leyendo ahorita, es la guerra más costosa que haya conocido la humanidad eh, con, los, con el dinero que le pagó Estados Unidos o pagó Estados Unidos. Para formar la policía nacional y el ejército nacional eh, afgano se hubiese pagado la deuda de Puerto Rico como siete veces y sobrarían chavos para, para sí. otra cosa este así es que ver? cuando venga José que está por ahí mira acabo acabo de recibir un mensaje de que está de que está parqueándose pero eh, yo vamos a ir saludando a la gente que se va conectando tenemos a Blanca Carreras y a Mina Sierras que dice que es un tema interesante y precisamente eh, hablando sobre solidaridad y aportación, temas como estos no se trabajan o no se, no se les da eh, tiempo o participación en los medios comerciales, así que para que Claridad siga hablando de los temas que se tienen que hablar, es no, importante sí. contar con, con la solidaridad de la gente y con, eh, con los donativos. Sí, sobre, sobre todo porque en, la, en los medios de comunicación comerciales se ha hablado de Afganistán eh, y, se, y se repite continuamente que la gente vive en cuevas, eh, que están más o menos en la edad media con, con, con relación a, a Occidente, porque lo que se habla es precisamente de Afganistán a partir de la invasión norteamericana y, que, y, y el discurso de, de, la, de la creación de un Estado democrático, que fue uno de los discursos dominantes en la prensa, de que los Estados Unidos iban a Afganistán a organizar un, un gobierno democrático, lo cual pues, está más que probado, ¿verdad? Que eso no era la, ni era la intención ni ha sido el resultado, obviamente, ¿verdad? Pero aún sigue el, el, el discurso sobre la democratización de Afganistán a partir de la invasión. Eh, si le, si le, Gabriela, perdona que, que interrumpa, pero José está pidiendo que le envíe de nuevo el link, sí, el enlace. Ahora mismo. Eh, eh, y mientras tanto, pues nosotros estamos, estamos en espera de, de, de José. Eh, yo le tengo varias preguntas a José porque Afganistán tiene, como, como uno sigue estas cosas y lleva 20 años eh, el tema, eh, pero una de las preguntas más, más, más interesantes para mí es el asunto del, del narcotráfico en, en Afganistán porque alguna gente pierde de perspectiva que él es uno de los productores, si no el productor de opio más importante del mundo, y que Estados Unidos estuvo ocupando Afganistán durante 20 años y el comercio de opio no se redujo, al contrario, aumentó. Eh, y eso es, un, eso es un tema que siempre me ha interesado, cómo Estados Unidos mantiene una cierta estabilidad, estabilidad caótica, ¿verdad? Por, paradójicamente. Pero el negocio del opio nunca cayó. Sí. Eh, y eso me gustaría conversarlo con José tan pronto se pueda conectar. Y a mí, por, por mi parte, a mí también me interesaría hablar sobre el supuesto, la supuesta inclusividad con la que entra este, este, este grupo de talibanes, ¿verdad? Esta segunda apropiación, segunda invasión, segundo dominio, como les dejamos decir. Eh, que han hecho ya unas expresiones en la prensa sobre una supuesta inclusividad, pero a la misma vez eh, atado a la ley islámica. Entonces, está esa pregunta de cómo se es eh, sí, sí. inclusivo y si atienden los derechos, sobre todo de la mujer, eh, uh -huh. siguiendo la ley islámica. ¿Cómo se logra eso? Sí, está un, está un poco difícil. Yo creo que esa gente me eh, contrató al COI, a la gente que le hizo la, la publicidad, a Ricky Rosselló. Eh, porque está, está difícil de creer eh, eso de que van a respetar los derechos de, de la mujer eh, porque la experiencia anterior de bajo, bajo el dominio de, de los talibanes fue horrible. De hecho, Malala, eh, la, la, la joven que recibió el premio, de hecho la, la persona más joven que recibió el premio Nobel de la Paz, eh, uh -huh. sobrevivió a un ataque de, de los talibanes. Uh -huh. Pues todo esto será interesante. Ahí está un comentario eh, que vamos a atender ya mismo, pero se ha conectado el profesor José Rivera. Le damos paso. Bienvenido. Hola, también. hola, hola. Buenas tardes. Pueden, Digo buenas noches. ¿Pueden escucharme y verme bien? Perfectamente. Okay. Primero Te ves como... bien, si te ves bien. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por esperar y lamento mucho haberme tardado. A veces tuve que recurrir al teléfono porque a veces es la, es la tecnología más confiable, pero aquí estoy, presto a escuchar y presto a, a hacer el intercambio con los compañeros y compañeras. Bueno, Salud, pues ya, ya nosotros eh, pre te presentamos, José, eh, hemos hecho uno. Eh, unos anuncios que habitualmente decimos y también una, hemos tirado dos preguntas a, al aire esperando a que en algún uh -huh. momento la, vaya, la vayas a contestar. Eh, Rafa, no sé si quieras tú iniciar con tu pregunta. Seguro, eh, José, antes, sí. antes de, de estas dos preguntas ten, tenemos como 18 preguntas, pero, pero para, para, <risa> okay. para contextualizar. La prensa comercial obviamente siempre se refiere a Afganistán como, como un país cuya historia se inicia con la invasión norteamericana, ¿verdad? Es como eh, hablar desde la invasión y decir que la gente vivía en caverna. Eh, y a mí me parece que sería bueno tomarnos unos minutitos para que tú nos hablaras un poco sobre el contexto anterior a la invasión norteamericana, hablar, qué soy yo, de reino, eh, claro. de, del reino, del, del presidente eh, del partido comunista, etcétera. Claro, claro que sí. Y sí, en efecto, eh, es, eso es un defecto de la prensa de la prensa comercial, de la prensa estadounidense, incluso de la prensa eh, europea, que siempre mira eh, lo que no es Estados Unidos y Europa como, como otra cosa, el más allá, eh, el, el, el tercer mundo o el mundo incivilizado. Y entonces, claro... Eh, subestima eso, en, en, eh, sin saber que eh, estos lugares fueron precisamente eh, sedes de grandes civilizaciones eh, que tenían una sofisticación política, cultural, administrativa, que, que muchas veces se, se menoscabó justamente por, el, por el, lo que yo llamo verdad, el fenómeno perverso y el legado perverso del colonialismo. Eh, pero, pero sí, y en el caso de, de Afganistán, la antigua bactriana es un lugar que fue un entrecruce de civilizaciones, la China, la Mongola, eh, la, la, la, la, la India. Eh, y son, son, son lugares precisamente que, que, que, tienen, que tienen un bagaje profundo y rico en términos en términos, eh, en términos históricos y culturales. Y sí, en efecto, Afganistán no nace en octubre de 2001, cuando, cuando vienen los Estados Unidos, eh, cuando los Estados Unidos abren su primer frente en la, en la guerra contra, eh, contra el terror. Eh, Afganistán existía muchísimo antes de, de, de, de eso. Eh, Afganistán evidentemente se sumió en una guerra civil luego de que los soviéticos salieran en 1990. Eh, eh, y, y antes de, de esa guerra civil auspiciada por, por, por la CIA, eh, a través de los mujahedines que son los precursores del Talibán, sí había un, un Afganistán, eh, precisamente a través de la monarquía, un Afganistán que, por lo menos en términos de, de, de, de, de, de las fotos y, lo, y, y, y, lo, y los narrativos de esa época, era un Afganistán eh, moderno, el rey, aparente, bueno, obviamente vamos a tenerlo, ¿verdad? La monarquía no necesariamente eh, es buena, eh, pero ciertamente antes de que... De que Afganistán, o sea, antes de que empezáramos a constatar el drama de, de, de, de, de Afganistán luego de la caída de la monarquía y claro está el, el, el, el auge del, del, del gobierno socialista afgano y las reformas que pretendieron eh, implementar en un momento dado, pues, pues sí, había, había una vida en Afganistán. Eh, por lo menos de la manera en que la monarquía lo presentaba, era este Afganistán moderno, eh, la familia real se educaba en Europa, iba todo el tiempo a París, a Londres, eh, a, a, a Nueva York, y entonces se educaban allí, compraban allí, obviamente es, es, es básicamente es muy similar a, a, a, a la historia de la familia Pahlavi en Irán, ¿no? Es, es esta familia repleta de privilegios, mientras que afganos comunes y corrientes, particularmente en la ruralidad afgana. Eh, estaban sufriendo. Surgen entonces ¿verdad? Los, los, los compañeros socialistas afganos que pretendiendo en ese sentido tratar de, de, de crear un, un, un estado en el que la redistribución de la riqueza sea un poco más equitativo eh, pretenden no solamente, de, pretendieron exitosamente desplazar la monarquía pero, pero también tratar de, de, de modernizar la ruralidad afgana. Tenemos que recordar ante todo que antes de los mujahidines, antes del talibán había una, una, una ruralía que era muy tradicional, muy tribal y que, y que expresaba exactamente los mismos valores que los mujahidines y que, los, que, que el talibán expresaba que era precisamente uh, ausen, uh, hacer ausentes, invisibilizar a la mujer de la vida pública, política, social y cultural de, de, de, de ese Afganistán rural, de ese Afganistán provincial y claro está, negarle la educación a las niñas. Era lo que precisamente, y esta es la historia que no se dice, porque evidentemente en el contexto de la Guerra Fría, los narrativos se convierten en maximalistas. Eh, eh, o sea, lo que quiero decir es, ¿verdad? Eh, muchas de las reformas que, lo, que, que, que, que, que, que la izquierda afgana, pero particularmente los comunistas afganos, intentaron implementar, eran programas de alfabetización. Eran programas para darle acceso a las mujeres y a las niñas, ¿verdad? Eh, eh, darle acceso a la vida pública De educarlas, de darles acceso a la educación Eso era lo que quería decir eh, Y de pronto esta, estos grupos ¿verdad? tribales Estos grupos tradicionales se alzaron en contra de eso ¿Qué vieron los americanos? La lucha en contra de los comunistas afganos La lucha en contra del de, de, de, de, de, de comunismo soviético y, y, y eso es lo que entonces, ese... ese es, esa, ay Dios mío, ese maniqueísmo es lo que les lleva a apoyar entonces eh, los muchachos eh, Sí que hay, un, hay unos, proyectos, unos proyectos de modernización digamos desde Exactamente. un punto de vista secular eh, tanto, tanto de, de la monarquía como del proyecto, del proyecto socialista y entonces el, el, la intervención norteamericana, de hecho la intervención soviética, viene, viene como una especie de, de correlato como de relato adicional, ¿verdad? El relato de la Guerra Fría que incide entonces en, en, en Afganistán. Eh, pero cuando dices que, que durante ese proceso el bullagedín o, o el campesinado se organizaba contra ese proyecto de modernidad, ¿tenían la fuerza que, que, que tuvo después en, en, en esa década de 80, 90? ¿O eran más bien pequeños levantamientos? No, eran hay un levantamiento que se circunscribía más bien a la, la, la provincia, o sea, la, la, las áreas provinciales afganas y a la, rural, a la ruralía afgana. Ellos adquieren fuerza en tanto y en cuanto lo, lo empieza a proyectarse a los muchacherines como luchadores de la libertad, Freedom Fighters. Sí. Eh, y claro está, cuando entonces, desde, desde el mundo árabe y particularmente desde esa convicción, ultraconservadora, antimoderna del wahabismo, eh, del, del, del, del islam wahabista que se promueve en Arabia Saudita, surge entonces eh, lo que se llama, una organización que se llama La Base, o en árabe Al-Qaeda, y Al-Qaeda... Eh, pretende en ese sentido luchar para liberar a, a, a, a los afganos, ¿verdad? a los hermanos musulmanes afganos de la tiranía soviética, de la tiranía de los comunistas, del gobierno comunista en, en, en Kabul, y es a través de ese, de esa, de esa convicción que entonces, eh, la, la ceguera, por lo menos, de, de, de una parte de la élite política estadounidense los lo categoriza o los etiqueta como Freedom Fighters. Y ahí es que empieza entonces toda, todo este andamiaje, toda esta organización, no, no solamente para llevar combatientes saudíes, egipcios, argelinos, tunecinos, y de otras partes del mundo para asistir a los mujahedines que a su vez son proyectados como freedom fighters y que son entonces validados por la administración Reagan principalmente, ¿verdad? Que es la que eh, está en esa coyuntura principal, los soviéticos, o sea, la Unión Soviética invade Afganistán en 1979, Reagan entra en el 81 y en todo ese tiempo él entonces articula toda una política eh, que, que busca... Eh, menoscabar los intereses soviéticos en, en Asia Central eh, y busca menoscabar el gobierno eh, comunista en, en, en Kabul a través de financiar y brindar apoyo logístico a los bullagedines. Y claro está Al-Qaeda, que es la, la organización que paralelamente asiste a los bullagedines y que está presente en Afganistán combatiendo en contra de los soviéticos. Esa, esa financiación o financiamiento de de los Estados Unidos tiene implicaciones casi como, como caricaturescas, ¿no? Porque él, esa financiación incluye eh, a, a Osama Bin Laden, eh, de la familia árabe saudita, por cierto. Eh, y entonces, por eso, por eso cuando hablamos de la intervención norteamericana y de la invasión del de 11 de septiembre, eh, como venganza, ¿verdad? El 11 de septiembre, ahí está la paradoja, ¿no? Eh, hay una gran cantidad de dinero para organizar estos grupos, sobre todo para fortalecer a los muchachos de diners, incluyendo a Zoma Bin Laden, que luego son los enemigos. Como, como cría cuervos que luego te van a sacar los ojos. Exactamente. Y no es que no hubieran señales, Rafa y Gabriela, es simple y sencillamente que dentro de esa óptica, si que lo podemos ya llamar óptica, mejor llamémoslo ceguera deliberada, eh, de los estadounidenses, eh, tanto los mujahidines como la gente que, que, que nutría las filas de Al-Qaeda eran eh, obviamente antioccidentales, antimodernos eh, y obviamente tenían un una serie, o sea, en términos, axiológicos, en, términos, en términos de valores, pues evidentemente eh, son cosas que nosotros desde obviamente desde, una, desde, un, eh, desde un grupo de valores vamos a llamarnos, ¿verdad?, occidentales o, bueno, progresistas, que validamos la equidad, pues no era algo, o sea, eran grupos que tal vez había que, que, que, que tomarlos con pinza. O sea, ¿qué, ¿qué era lo que está...? O sea, no es solamente qué era lo que estaban combatiendo, eh, nuevamente, ¿verdad?, dentro de toda esa propaganda... Eh, occidental en contra de, de, del bloque, de, de la Unión Soviética y del bloque socialista europeo eh, se estaban apoyando ciertos grupos, pero a favor de que estaban los muchachos Entonces ahí estamos, estamos hablando de, de, de, de una especie de, de, de reversión a un intento a un proyecto de modernización en, en Afganistán que pretendía precisamente eh, traer ese, esa modernización a la ruralía y traer nuevamente o hacer presentes a las mujeres, afgan, a las mujeres y a las niñas afganas en la vida pública eh, y, y contra eso era que estaban eh, lo, lo, lo, lo, los muchachetines eh, estaban a favor de revertir todo eso y regresar a, a, a un tipo de de, de, de de dimensión alrededor de la cual pues obviamente eso, eso no era así y claro crearon el monstruo. Los mujahedines llegaron, eh, Al-Qaeda se asentó en Afganistán y crearon monstruos paralelos. Me explico. Eh, una vez que los soviéticos se retiran de Afganistán, entre 1989 y 1990, eh, las facciones que estaban eh, peleando juntas a favor, eh, digo, en contra de los soviéticos, en contra del gobierno comunista en Kabul, eh, empiezan a pelear entre sí para determinar quién, quién gobierna Afganistán. Pero no es solamente eso. Al Qaeda se, se queda como, como una organización con combatientes experimentados que luego empiezan a, a, a enfilar sus cañones en contra de, de ciertos proyectos, seculares en, en, en, en, en el mundo árabe. No estoy diciendo que, que no, no, ¿verdad? Desde una convicción quizás de, de, de, de izquierda o de centroizquierda, pues quizás no eran los mejores gobiernos, pero ciertamente eh, combatir ese secularismo es, ese, es esa convicción... Eh, y, ese, y esa experiencia de combate en Afganistán, la que alimenta las filas de la hermandad musulmana en Egipto, de la que alimenta lo, los grupos islamistas en Libia, que alimenta los grupos islamistas ultraconservadores en Argelia, en Túnez y en Marruecos, y evidentemente eh, todos eh, todo lo que ocurre en, en la demanda musulmana en el mundo árabe, los, guaja, los clérigos wahhabis en Arabia Saudita, fortalecidos por, por, por, por esa victoria, tenemos entonces un surgimiento de un, de un, de un islamismo sumamente feroz, eh, antimoderno y, y, y, y, y, y extremadamente eh, eh, violento, que entonces terminaría eh, cambiando por su respeto, particularmente en el, un, en el mundo árabe, y ya después de, de, de, la, de la década del 90, en el resto, en el resto del mundo. Y, y, y por ahí va la cosa. Déjame decirte algo del Talibán. El Talibán también es un monstruo eh, creado por, por estas circunstancias, y particularmente creado por los Estados Unidos. La guerra que se dio entre 1979 y 1990 crea un desplazamiento interno enorme en, en, en Afganistán, particularmente en las áreas del sur y del este de Afganistán, que es donde se encuentra particular y especialmente la etnia Pashun, que es la que, la, que, la que mayormente compone el Talibán. Mucho de ese desplazamiento externo termina en los campos de refugiados de Pakistán. Y esos niños, esos estudiantes, esos niños estudiaron en escuelas, de instrucción religiosa, madrazas, que fueron auspiciadas y, y financiadas por Arabia Saudita y se le enseñó precisamente esa interpretación estricta del Islam que termina formando el Talibán. De ahí es que sale el Talibán, de esos campos de refugiados del norte del Pakistán y esas fueron las convicciones que se le enseñaron. Y entonces, evidentemente, esos son los que terminan eh, cubri, eh, perdón, eh, ocupando el vacío que la guerra civil que, que, que se da luego de que salen los soviéticos eh, se, se, se, se instrumentó en Afganistán y que terminan entonces eh, eh, dominando el país. En un momento dado, en 1996, yo tenía 24, 25 años, eh, recuerdo haber leído, ¿verdad?, cuando el periódico Nuevo Día todavía tenía una sección internacional decente, ¿no? Eh, simple y sencillamente... Eh, eh, veía lo, lo, lo, los, los comunicados de prensa o leía de, de, del Departamento de Estado diciendo que probablemente era mejor que el talibán se quedara o sea, ganara en Afganistán porque le iba a traer algún tipo de estabilidad. estabilidad. Lo que no tenían idea los americanos era que iba a dar santuario al Qaeda y que desde ahí se posibilitaría lo que llamamos el 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre. Gabriela, tú tenías unas preguntas bien buenas ahorita. Sí, antes de comenzar estaba preguntándole a Rafa, profesor Rivera, y podemos ahora iniciar el, el diálogo. Eh, si uno de los objetivos de Estados Unidos para comenzar esta guerra en el 2001 eh, era erradicar el, el poder de los talibanes, y parecería que ahora con esta este nueva invasión de los talibanes o nuevo eh, agarrar el poder, continúan ellos fortalecidos, entonces, ¿qué logró Estados Unidos? ¿Qué se puede decir más allá, obviamente, de, de en su momento, en la etapa inicial de esta guerra, eh, erradicar a los talibanes, al -Qaeda y e inclusive la ejecución de, de Bin Laden? Más allá de eso, ¿qué, qué logró Estados Unidos con 20 años de, de guerra? Eh, la respuesta corta es, en términos de su, de su objetivo eh, o proyección de intereses, nacionales no logró absolutamente nada. Eh, la salida precipitada de Estados Unidos de, de, de Afganistán no solamente que eh, quedó eh, espectacular y patéticamente demostrada a través de, de, de, de, de los medios de, de comunicación, sino que el hecho de que el talibán tomara eh, el, el país, o bueno, debo decir la capital, que iban tomándolo poco a poco, a 48, 72 horas de, de, de los americanos haber salido de, de, de Kabul, eh, dice mucho de, de, de, del simulacro de proyecto que eh, intentaron implementar. O sea, en términos geopolíticos, en términos estratégicos, los Estados Unidos de América quedó extremadamente lacerado en, en, en Afganistán. Eh, probablemente eso ahora mismo porque como están mirando hacia adentro pues les preocupa menos precisamente porque van a subir un proyecto de infraestructura enorme eh, que probablemente es lo que le va a ocupar su atención en los próximos años eh, en, en, así que los objetivos estratégicos cualquiera que hayan sido eh, eh, o sea de los Estados Unidos en Asia Central eh, no no lograron mucho en términos de su reputación, lo que más afecta es la pretensión que a través de esta intervención extranjera y, y, y el haberla prolongado por, por 20 años, sí se dio una serie de cosas dentro de, de, de Afganistán que, que, no, que no era posible con el talibán entre 1997-2001, y 2001, que es que la creación de, de, de espacios alrededor de los cuales eh, las mujeres afganas estaban poco a poco insertándose de nuevo en la vida pública de, de, de, de Afganistán. Eh, eran maestras, eran enfermeras, eran ingenieras, eran activistas eh, muchas de ellas se inmiscuyeron muy bien en la vida, en la vida política y social y económica de, de, de Afganistán, muchas de ellas entraron en, en el cuerpo de la policía, entraron en el ejército afgano incluso hubo una piloto de la fuerza aérea que era una mujer afgana que estaba participando en misiones para, para, para Afganistán y también para la alianza de la OTAN eh, de pronto la salida de, de, de, de los Estados Unidos, y el hecho nada más de que los Estados Unidos no procurara en un momento u otro eh, la, la continuidad de este proyecto o quizás brindarle los instrumentos eh, para que estos proyectos continuaran dentro de Afganistán, o eh, pues dice mucho verdad de la arrogancia y del paternalismo que tiene los Estados Unidos y todo todo occidente particularmente los países europeos en donde eh, traen sus ONGs eh, desembolsan una cantidad exorbitante de dinero para dejar los proyectos flotando los hacen dependientes de, de ese financiamiento y de ese contacto con, con las ONG y con los gobiernos occidentales para luego de su retirada eh, Permitir que se menoscaben, que vengan a menos, simple y sencillamente, porque a través de ese partenlanismo, no, no, o a través de, de esa sordera eh, deliberada, me explico, es muy probable que las ONGs afganas, que las mujeres afganas de, de, decían, mira, es eh, debemos, debemos quizás transicionar poco a poco y dejar esto en manos de los afganos y buscar alternativas alrededor de las cuales este proyecto se pueda autosustener o se pueda autofinanciar. Y es importante que nos inmiscuyamos en la vida política afgana. ¿Por qué? Porque este gobierno es extremadamente corrupto, tiene problemas enormes de gobernanza, especialmente en provincias y en las áreas rurales. Y los americanos simple y sencillamente no escucharon. O simple y sencillamente le dijeron, eso tienes que esa solución la tienes que bregar con el gobierno afgano. Pero ¿cómo podemos presentar una solución si, si quien está manejando la solución, el gobierno afgano, es el problema? José, hay, hay un, una una pregunta que, que, me, que me ronda la cabeza. 978 mil millones de dólares eh, invirtió Estados Unidos en, dos, en 20 años, según un estudio que hizo la Universidad de Brown. Cuando tú dices Europa, eh, eh, también se habla de Alemania y, y Reino Unido que, que deban haber invertido, según los cálculos, unos 20 mil millones de dólares. Eh, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania no, no son tontos. Obviamente ahí hay una ganancia brutal del complejo militar e industrial, como le decíamos o, lo, o le dicen todavía. ¿no? Eh, el, es decir, el. el, el, el la ganancia brutal del complejo militar industrial pare, podría decirse que es una de las razones por las cuales eh, Estados Unidos permaneció 20 años en, en, en Afganistán. Sí, y claro. antes de que el profesor conteste a tono con esa línea de pensamiento, Rafa, el Departamento de Estudios de, del Caribe, de la Universidad de Toronto, que le envía un saludo, profesor, eh, hace este comentario, eh, que la intención de Estados Unidos nunca fue erradicar nada, sino capitalizar para su industria armamentística. Ah, ¿sí? sí, absolutamente, lo, lo, lo, lo, dijo, lo dijo Rafa hace un momento, eh, sí, eh, tenemos que, que recordar que eh, los conglomerados corporativos que fabrican armas en los Estados Unidos son, básicamente, se, se, se pegan al departamento de defensa como un parásito que le sigue, que sigue chupando la, la, la, la vida o en Técnicamente hablando, ¿verdad? dólares que pueden ser utilizados para quizás instrumentar y posibilitar políticas sociales en los Estados Unidos. Eh, y sí, eh, aquí, aquí hay, de, de, este, de esta debacle hay ganadores, definitivamente, los contratistas del Departamento de la Defensa. Eh, y, y, y de hecho, en la salida dejaron mucho del equipo. Entonces tú ves a Talibán utilizando armas, como la M4 que utiliza el ejército y la infantería de marina estadounidense, ves Humvee y ves otros equipos que simple y sencillamente se, se quedaron ahí. Y, y parte de eso, de ese casi trillón de dólares que, que se que, que, que se invirtió está precisamente todavía en Afganistán, solo que ahora está siendo utilizado por el Talibán eh, y sus aliados. Así que sí, en efecto, eh, ese complejo eh, industrial militar es el que se, el que se beneficia mayormente de, de esto y creo que esa es la conclusión que debe sacar cualquier tipo de investigación eh, congresional, ¿verdad? Eh, buscando también tratar entonces de, de, de repensar eh, y, y cuestionar las razones por las cuales eh, el, el, el, el barril presupuestario del Departamento de la Defensa continúa sin fondo el, sobre, sobre ese particular también, con quién gana, eh, gana durante la guerra, el, el, estaba leyendo unos datos sobre, el, sobre la cuestión de la producción de opio, porque los sí. recuerdo desde el 2001, cuando se hablaba de la producción de opio y cómo la producción de opio no se había detenido con la intervención norteamericana, sino que por el contrario, eh, había aumentado la producción de, de opio. Eh, según los datos que encontré el, en, el, en el 2008, por ejemplo, una cuarta parte del Producto Interna, eh, eh, Interno Bruto de Afganistán eran 11.709 millones de dólares de producción de opio y al día de hoy se, se, se, eh, se dice que cerca del 90% de la producción mundial de opio eh, es en Afganistán. Es decir, que durante los 20 años de ocupación norteamericana, eh, la producción de opio continuó y el, el tráfico de drogas eh, era la industria principal de, de Afganistán. Todo ese discurso de llevar la democracia y de, de proveer estabilidad y, de, y del discurso de la modernidad que iba a llevar el ejército norteamericano es, es, un, es un cuento que no resiste prueba de ninguna manera, ¿verdad? Entonces... Pienso, podríamos decir que, en, en, aparte de la ganancia de, lo, de, lo, de la industria militar e industrial, el narcotráfico tiene algo que ver con la permanencia de Estados Unidos en, en Afganistán. Eh, sí, y es lo que va a sostener la vida y, y, y, y la afluencia eh, de, de, del Talibán eh, en, en, en los años, eh, venidero. yo creo que en ese sentido eh, los dos hacen causa común eh, es, es, es obvio que el opio mantiene fin, man, financia y mantiene eh, no solamente el, el, el, la vida en Afganistán y cuando digo la vida me refiero por ejemplo a no solamente al talibán sino a los warlords que, que, que, que dominan y tienen una influencia enorme sobre distintos lugares de la provincia eh, afgana y es un problema este, que, si bien eh, también los Estados Unidos se aprovechó de, de ello, lo cierto es que también se hicieron de, de, de, de la vista larga, porque no vinieron a, a, a tumbar la producción de, de, de, de los opis, que es, lo que es la flor que, que se usa para hacer el, el, el opio. Simple y sencillamente el proyecto o, se tiene que, que, que, que sustentar de alguna manera y pues el opio... Bueno, sí, como Está se ahí, hizo en Nicaragua, ¿no? Con la contra. Que se exacto, financiaba y droga entonces, también. no es algo raro. Todos sabemos que la Agencia Central de Inteligencia en la década del 60 y especialmente en la década del 70 financió algunas operaciones en contra del Vietcon en... en en, en, en Vietnam, en contra del gobierno socialista de, de Vietnam del Norte, en contra de la guerrilla comunista del Patet Lao en Laos eh, y en contra de los gemeres rojos que terminaron siendo unos monstruos, pero igual también en contra de los gemeres rojos en Campuchea o en Camboya, debo decir, eh, eh, con dinero precisamente de la venta de opio, de la venta de, de, de heroína. Y claro, financiado por pilotos, eh, por, eh, financiado por la CIA, que utilizaban pilotos temerarios para llevar toda, toda, eh, toda esa droga. Así que sí, eh, o sea, hay un elemento no solamente de hacerse la vista larga, sino de hipocresía, porque entonces en términos de, de valores estamos manifestando libertad y democracia cuando realmente es opio sobre la, sobre la condición de la mujer, de cuando el Talibán ocupaba el, el poder, pues ya sabemos la, la terrible historia, ¿verdad? Y ahí es uno de los ejemplos de esa, de esa brutalidad. Eh, pero ahorita comentaba con, con Gabriela, Gabriela comentaba que, que hay algunas entrevistas públicas donde algunos de los líderes talibanes hablan de que hay una cierta apertura y que se va a permitir la educación de, de, la, de la mujer. Yo le decía que eso lo más probable Coi que le hacía la publicidad a Pedro Rosselló, se fue a trabajar a Afganistán. Eh, ¿a, ti, ¿A ti te parece que eso sea posible en el, en el, en el digamos, el sustrato ideológico del, del Talibán sería capaz de tener ese, ese cambio de perspectiva? O, bueno, o por el contrario, retroceder y volver al llamado a parte de género de los 90. Eh, exacto. Um, yo, yo creo que eh, tú, o sea, le, yo creo que la esencia del talibán no ha cambiado Va, vamos a empezar por ahí eh, la esencia del talibán no ha cambiado esto es un mojim, movimiento que tiene una interpretación estricta eh, medieval eh, de, no, de, vamos, no digamos medieval no, no creo que sea justo en el medioevo se produjeron unas cosas importantes eh, vamos, vamos a decir estricta esencialista de, de, de, del islam eh, y eso no ha cambiado, de lo que, de lo que sí están eh, conscientes este talibán 2.0 es que necesitaban una maquinaria de relaciones públicas uh -huh. para tratar de proyectar una imagen benévola y crear quizás una calma eh, dentro de la población porque eh, eventualmente ya ellos tomaron Kabul están manteniendo el orden en las calles pero necesitan en algún momento formar un gobierno y necesitan eh, saber ¿verdad? con cuánta fuerza de trabajo cuentan eh, y, y pues esencialmente necesitan eh, una cooperación o una colaboración pasiva de la población afgana por eso, es, por eso el llamado a la calma pero mira Mira interesantemente, mira cómo interesantemente ellos proyectan eso. Todos todos los talibanes están en la presidencial con sus vestimentas eh, tradicionales y quien habla, el portavoz, que es de apellido Mujadín, está vestido occidentalmente, con traje y corbata. Incluso está clean cut, no, no no no no porta la barba. Y entonces está hablando de que no, no, tenemos, no tienen que preocuparse, el talibán quiere tener una relación con la comunidad internacional, con el, y con, o sea, con el resto del mundo, y que va a haber un espacio eh, para, para las mujeres afganas ah, dentro de nuestra interpretación del islam. Ajá. Ahí es que entonces entra o sea, la interpretación, su interpretación, estricta, rígida, esencialista uh -huh. y puede ser que en un momento dado en este, en este momento de enorme transición y de enorme vulnerabilidad política puede ser que toleren algo pero eventualmente en la medida en que se va consolidando en el poder estoy seguro que el desplazamiento va a, va a volver y definitivamente van a volver las purcas eh, a ser el, el atuendo por excelencia de, de, de, de aquellos que preferirían ¿verdad? tapar a la mujer, porque no es una cuestión meramente de invisibilizarla, sino de literalmente colocarle un, un, un, un traje, una, un, un, una prenda de ropa que, que básicamente la, la, las hacen invisibles dentro Pero, de, de, de, de, de esa esfera pública. Dime, Gabriela, es, sí. es entonces la pregunta, porque durante estos 20 años la mujer ha ido tomando quizás algunos tipos de rol, no protagónico, pero sí eh, eh, una posición dentro de la sociedad. Entonces, son ya muchas las mujeres que tienen puestos políticos, como decía ahorita, y, eh, incluso periodistas. Eh, y he, he visto también algunas que se han manifestado a menor escala, pero sí ha, han alzado su voz. Eh, eso es como quiera que sea, no que hay un levantamiento de las mujeres, pero no cree que las posiciona y las haya empoderado de alguna manera, que, que sea un poco, pues arriba quizás, esa, ese volver a, hacia donde estaban 20 años atrás. Sí, Gabriela, y absolutamente estas mujeres empoderadas van a luchar y van a necesitar aliados. Dentro de, de, de, del conglomerado humano que hay en Afganistán, no sé cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto, ¿Cuánto la gente va a superar el miedo? Sé que han habido protestas menores en distintos lugares del territorio afgano, eh, pero entonces hay que, hay que observar. Eh, pero sí, van a necesitar eh, aprovechar esta coyuntura para dejar saber su, su posición y prepararse para la violencia. Que va a venir para la que va a venir de, de, de, del talibán de, de, de, de sus aliados, algunos de ellos peores que el talibán, eh, y que sí van y que sí van a intentar de manera expresa, deliberada, maliciosa, tratar de, de, de, de, de arrebatarles eh, ese, ese empoderamiento. Creo que va, creo que, que, que digo, probablemente ya la tienen, pero va, va, hará falta en ese sentido. Eh, un, un equivalente en Afganistán de la colectiva feminista en construcción eh, gente que, o sea, eh, eh, compañeras que, que en, en cada aspecto de la vida política y social afgana estén ahí frente al talibán confrontándola con la salvedad de que las compañeras probablemente van a recibir un, un nivel de, de, de, de, de violencia igual también lo reciben acá, ¿verdad? las compañeras de la colectiva y de otras de, de otras organizaciones feministas, pero a pero, pero nivel de violencia eh, eh, eh, brutal, sanguinaria, es, es, es una posibilidad eh, real y me parece que a partir de ahora va a ser cotidiana. Ayer vi una entrevista de una periodista afgana en televisión afgana a uno de los líderes de, de, de, del, del talibán eh, el, el, la, el, la valentía el gesto heroico de esa periodista pues pasa desapercibido no porque pues no, no, no sé ese tipo de noticias no se no se reproducen en, en, en, en la prensa comercial eh, por esta por esta mujer en este proceso está entrevistando a un talibán que tiene una historia de represión contra la mujer de, de 20 años la lo entrevista mostrando el cabello poco de, del cabello, lo cual es, es casi como un insulto ¿no? para, para esa mentalidad. Eh, lo mira directamente. Ese, ese grado de, de heroicidad eh, cotidiana eh, es, es impensable. Yo, yo no he seguido el, el, el, el, la historia, verdad, no sé qué pasó con la periodista, pero aparentemente está en su, en su puesto de trabajo. Eh, eso parecería más bien como una especie, de, como, como decías ¿no? Como comentaba, un ejercicio de, de limpieza de imagen, eh, pero, pero parecería que es eso solamente, ¿verdad? Un, una, una, un modo de limpiar un poco la imagen. Pero yo tengo una pregunta que quizás me estoy desviando un poquito del tema, pero es que siempre, siempre me vuela la cabeza. ¿Cómo es que Arabia Saudita eh, entrena, financia eh, eh, a Muyaherín, después al, al Talibán, eh, eh, de ahí viene Osama Bin Laden y la familia Bin Laden sin embargo los Estados Unidos tienen una relación estrecha con Arabia Saudita eh, es impensable que, que ningún presidente o el Congreso de los Estados Unidos diga, bueno, esa gente se pasa violando los derechos humanos y financian el terrorismo internacional Ah, pues vamos a invadirlo eso no, eso no ocurre bueno, ¿cuál es el vínculo de Arabia Saudita con Estados Unidos que, que le permite ese tipo de impunidad? Eh, yo creo que el, el, por lo menos desde la, la, de, de sus inicios eh, o por lo menos desde la consolidación del poderío de la familia Al Saud en, en, en, en, en Arabia Saudita, la relación entre los Estados Unidos de América y el Reino de Arabia Saudita ha sido una estrecha. Lo ha sido desde entonces, ¿verdad? Con, esa, con la formación de esos vínculos políticos, eh, lo ha sido con, con, desde la conformación de, de vínculos políticos y comerciales, eh, sobre todo cuando, cuando Arabia Saudita se convirtió en el principal productor de petróleo del mundo y uno de sus principales clientes eh, en los Estados Unidos. Y continúa ahora, muy a pesar de que la producción de petróleo nacional en los Estados Unidos ha sobrepasado aquella... De, de, de Arabia Saudita, eh, y la, la única razón por la que esos vínculos se sostienen, a pesar de que, como bien dijiste hace un momento, la gran mayoría de aquellos que perpetraron el atentado el 11 de septiembre eh, eran saudíes, eh, el hecho de que se permite y se tolera que se presente, que se que se sigue enseñando una vertiente agresivamente antimoderna del Islam a través del wahabismo, el hecho de que Arabia Saudita financia esas eh, mezquitas alrededor del mundo en África, en Asia, en Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos que enseñan esa vertiente eh, tóxica eh, del Islam y de que eh, la esencia y, y de que Estado Islámico, ISIS o Daesh eh, es esencialmente uh -huh. el wahabismo en Arabia Saudita tratado de ser implementado en otros lugares de, del mundo árabe, la, la relación de los Estados Unidos sigue siendo una muy estrecha. Ah, y perdóname, que ya, y, y, y, y olvidé mencionar. Muy a pesar del hecho de que los derechos de las mujeres se violan cotidianamente en Arabia Saudita, uh -huh. eh, y, que, y, y de las mujeres y de los disidentes. Eh, y de que y de que Arabia Saudita discrimina eh, cotidianamente de manera activa y de manera arbitraria e impune en contra de sus minorías religiosas, particularmente ¿verdad? Los, los saudíes que, que son que expresan que son eh, musulmanes chiíes. Eh, yo creo que la única razón es porque Estados Unidos eh, en, su, en sus ambiciones estratégicas precisa de una presencia considerable y de tener un aliado confiable en, en, en, en la península arábiga, en el Golfo Pérsico, para tratar de, de contener a Irán. Y, eso, y, y, y obviamente de permitirle eh, el lugar para asentar sus bases y, esto, y en eso eh, Arabia Saudita eh, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahrein y Qatar colaboran muchísimo. ¿Por qué? Porque las bases navales están ahí, porque las bases aérea están ahí, porque ese es el punto de, de, de no de partida, o sea, la, la escala a, hacia, hacia centro de Asia, hacia sureste de Asia y hacia el Océano Índico eh, y eh, pues... El, el hecho de que los saudíes han sido compa, complacientes con los Estados Unidos en términos de permitirle el uso de su terreno, eh, de, de, de venderles petróleo, eh, es, es un factor importante. Pero el otro gran factor importante y probablemente el, el, el, la peor razón de todas es porque, en, de, ya que estábamos hablando de ese, de, eso, de ese complejo industrial militar, esos contratistas de defensa... Eh, tienen como pri primer cliente el gobierno de los Estados Unidos y el segundo comprador más grande de armamento estadounidense es quien, el Reino de Arabia Saudita. Ar armas que dicho sea de paso usan para, re eh, para en una guerra catastrófica eh, en Yemen, donde muchos mueren de hambre, eh, donde Yemen está prácticamente eh, desarticulado, es en esencia un estado fallido gracias a Arabia Saudita y a la guerra que está sobrellevando ahí donde se han cometido atrocidades considerables eh, y pues es eh, pero le siguen comprando agua. Eh, y esto a pesar de todas las objeciones que se que se, han, que, se han, que se han manifestado tanto en Washington como en Londres como en París como en Amnistía Internacional, como en Transparencia Internacional, como Médicos Sin Frontera, como el Comité Internacional de la Cruz la Cruz Roja, no importa, el criterio son los dólares americanos con que los saudíes compran armas estadounidenses. Imagínense, imagínense, eh, cómo es posible que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin, bin, eh, Mohammed bin Salman, que tiene una mesa corta, no puede tolerar ni siquiera eh, dos, tres, cuatro artículos críticos de su persona y decide enviar un equipo personal a la embajada, perdón, al consulado eh, a Saudí en Estambul para matar a un periodista, como llamar Hashoki, eh, que todavía no se ha encontrado su cuerpo, ¿verdad?, eh, mutilado eh, y que. El, el, el crimen quede impune y que solamente se ha mostrado hasta el público los chivos expiatorios que fueron pues los soldados que lo mataron que y que lo y que lo picaron en cantos para luego enterrarlo así que esa es la extensión de esa de esa relación eh, podríamos llamarla patológica podríamos llamarla codependiente, entre Washington y Riyadh. Perdonen que me haya extendido tanto. No, no, no. Yo voy a, voy a volver al tema de, de las mujeres en, en Afganistán ahora, porque a raíz de este comentario que te va a taparle la cara un momento al, al profesor, pero eh, María Dolores Ferno eh, menciona que ese poderío de las mujeres y la, el posicionamiento de ellas en diversas áreas eh, de la sociedad pues fue erradicado... Eh, por los talibanes de manera pública incluso. Entonces ella hace la pregunta de, de que si será diferente ahora y que cómo se les puede ayudar desde la comunidad internacional. Yo, de nuevo, yo no creo que vaya a ser diferente ahora. Yo sí creo que, que, que, que las compañeras afganas van eh, asertivamente, eh, asertiva y valientemente, van a dejarles de saber al talibán que están ahí. Simple y sencillamente. Eh, y que en toda instancia en que se permitan, eh, bueno, en que ellas, no, no que se permitan, déjenme no, ¿verdad? Pues no, porque las mujeres no tienen que pedir permiso, las mujeres afganas no tienen que pedir permiso. En, en la medida en que ellas puedan formular y articular transgresiones, pequeñas como mostrar un mechón de cabello o simple y sencillamente tirarse a la esfera pública y protestar, pues evidentemente ahí, ahí, ahí, ahí se debilita el talibán. Eh, y hay que tener cuidado porque nuevamente va a responder, sobre todo cuando consoliden su poder, van a responder de la peor manera posible, de manera violenta, de manera brutal. Eh, y hay que buscar maneras de, de, de, de proteger esas compañeras. ¿Cómo podemos sea... ayudarlas? Sí, sí ahorita... díganme. Pre, eh, mencionaba ahorita que tendrían estos grupos o estas mujeres que buscar unos aliados internacionales ¿Quién, ¿quiénes pudieran ser esos aliados? Eh, eh, no sé si solamente haya eh, algún país no sé, que, que se alíe yo creo, bueno eh, gobiernos eh, oficialmente no creo que, que, que vaya, puede ser que haya algún gesto eh, o alguna declaración de gobiernos europeos, pero más allá de, de articular una respuesta concreta eh, no, no creo que se dé eh, y creo que se podría limitar en el caso de que alguna compañera afgana corra peligro eh, de, de, de procurar entonces abrir cielo y tierra para que esa compañera salga de Afganistán para tratar de, de salvar su vida eh, yo creo que Aquí va, va a depender mucho de, de las ONGs afganas y de los vínculos que tienen con otras ONG y con, con, la, con, con la comunidad internacional para tratar entonces de crear una red de, de, de, de, de apoyo y solidaridad que pueda quizás contrarrestar el efecto, de, el efecto del Talibán, por lo menos en los principales centros urbanos de de, de, de Afganistán, no estoy seguro si eso podría funcionar en la ruralía, eh, porque son do, dos contextos completamente, completamente distintos. Me parece que es clave el activismo del Afghan Women's Network eh, y me parece que es la, la, la, la, la organización a apoyar en términos de recursos, en términos de, de, de evidentemente de, de, regar, de regar su voz y de permitirles, ¿verdad?, en la medida en que la censura llegue, porque va a venir. de Entonces, de, de permitir que sus voces, sal, de, sus voces de denuncia, sus voces, ¿verdad?, eh, eh, eh, solicitando ayuda, solidaridad, eh, pues, pues sean escuchadas. Eh, pero más allá de eso, eh, lo único que puede ofrecer Occidente, lo único que puede ofrecer... Eh, la ONG es santuario y salida. Y yo no creo que esa sea la alternativa para algunas de las compañeras que están dentro de Afganistán. Eh, el exilio en ese sentido les hace perder contacto con la gente que quieren ayudar dentro de, de Afganistán. Eh, y aunque su vida y su integridad física está, está protegida, lo cierto del asunto es que no, no van a poder hacer su trabajo si salen de Afganistán. Fuera de una invasión que no lo creo viable, porque ya tuvimos una de 20, que duró 20 años y produjo eh, absolutamente nada eh, y, y obviamente se cayó todo ese andamiaje eh, de gobernanza afgano, eh, es... Eh, instar al talibán a que cumpla sus promesas, a que ponga verdad la obra donde está la palabra y de que respete los derechos de, la, de las mujeres afganas. En ese sentido y esto puede ser, sonar un poquito controversial, eh, las potencias regionales eh, India y China sí han tenido un contacto bastante directo con el talibán y ha habido un interés de, como dice el Lokingo, engage, de, de relacionarse, de establecer una serie de relaciones bilaterales eh, que, que permita entonces que los afganos pues puedan sentirse validados porque algunos en la comunidad internacional pues lo reconocen, como los chinos y parcialmente los, los indios. Y que eh, Pekín le diga, ¿sabes qué, Gallo? Eh, yo necesito estabilidad política en, en, en, en, en Afganistán y, y necesito, ¿verdad? Que, pues, que haya una mesura de respeto, por lo menos a las minorías étnicas, a las mujeres, pero, ¿verdad? Eh, a mí, por lo menos... India, con los problemas particulares que tiene con sus minorías religiosas y el discrimen sistemático contra los musulmanes, y China, que también, eh, eh, también tiene un problema serio con sus minorías étnicas y religiosas, como por ejemplo los uigures en, en Xinjiang y obviamente los tibetanos, pues eh, quizás no, son, no, podrían, no podríamos llamarlos lo, lo, lo, lo, los portavoces o los campeones eh, de, de, de los derechos humanos más allá de eso, ¿verdad? que es la realidad sobre el terreno que hay en Afganistán y, eh, tanto Nueva Delhi como Pekín están envolviéndose eh, lo único que queda entonces es el, el lifeline, el vínculo de, de las ONG eh, afganas con, eh, con las ONG con sus contrapartes a nivel internacional Yo hasta ahora solamente he escuchado a López Obrador como digamos el líder de algún país a López Obrador ofreciendo asilo a, a mujeres y niñas afganas, pero fuera de, fuera de México no, no he escuchado ningún otro líder o lideresa del mundo hablando de esa posibilidad. No, el, sí, el único que lo ha hecho es AMLO. Todos los demás, desde, el, desde los Estados Unidos, la canciller alemana Angela Merkel y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arder eh, lo que han manifestado es que hay que sacar a todos aquellos que prestaron servicios a la misión de la OTAN y a sus aliados, eh, servicios lingüísticos, servicios de vínculos o enlaces culturales eh, y sus familias, que incluyen mujeres. Pero eh, en términos explícitos, el único que ha manifestado algo es López Obrador. Bueno, para ir concluyendo esta clase que ha estado muy interesante eh, a mí tengo una pregunta quizás de cierre y, y es, ¿qué vamos a ver o qué, qué, qué espera Afganistán en, este, en estos próximos días, semanas, en el contexto más actual? ¿Se podrá decir que habrá, habrá un retroceso, eso ven, a, al gobierno de antes o, a, o al estilo con, eh, conservador? ¿O eso vendrá más adelante, irá paso a paso? ¿Cómo? sí. Yo creo que, sí, si bien es cierto que lo, los talibanes son ultra conservadores y esencialistas y, y tienen una interpretación estricta y extremadamente rígida y nefasta de, del Islam, no, no son tontos, no son bobos. Yo creo que eh, una de las cosas que, que, que aprendieron... De, del primer round cuando gobernaron entre el 96 y el 2001 fue la virtud de la paciencia, esperaron 20 años y eventualmente se hicieron con el poder yo creo que si la, la, la, la destrucción de, del simulacro de pluralidad eh, democrática de pluralidad de, de, de equidad que pretendió eh, construir los Estados Unidos, eh, por lo menos de manera superficial y como un ejercicio de relaciones públicas para tratar de justificar su envolvimiento militar, pero que los afganos, particularmente las mujeres y las niñas, asumieron plenamente, pues yo creo que eso se va a desarticular poco a poco. Dependerá entonces de la resistencia de las compañeras y de la ayuda efectiva que le puedan dar sus aliados fuera de las fronteras afganas para poder quizás crear ¿verdad? un muro de contención ante, ante el, el, el, el retraso, la reversión que, que supone un, un talibán a un, o sea, un gobierno de talibán a un talibán 2.0 que me parece que nuevamente ellos esperarán que el mundo eh, quite los ojos de Afganistán para poder, para regresar específicamente al lugar en donde estaba cuando las bombas estadounidenses empezaron a pegar el suelo afgano en 2001. En esencia es un, un, un giro de 360 grados. Estamos en, en el grado 357, 358 y eventualmente creo que van a regresar exactamente al mismo lugar en el que estaba en 2001. No quise terminar con esta nota, ¿verdad? Pesimista, sí. pero es que... No, no, no, hay de, no hay, no hay de otra. Bueno, pues entonces no resta más que invitar a la gente que nos ha sintonizado a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, eh, periódico Claridad Oficial, para que si están interesados en esta y las demás conversaciones que hemos tenido, pues puedan acceder a ellas. Y nada, agradecerle a usted, profesor Rivera, por estar con nosotros aquí esta hora y con la gente que sintonizó. Muchas gracias, José. Claro una, que sí. Una, lección, una lección maestral. Sí, una clase. Gracias, gracias claro, bueno, que sí, claro que sí. buenas noches. Cuidado.